Horoscopo de Sagitario para hoy, 29 de marzo de 2018. Alinéate con amigos cercanos y personas que consideras aliados en tu búsqueda del éxito. Siéntete libre de afrontar tus emociones y admitir tus fracasos. Admitiendo tus debilidades, estarás agregando coraje a toda tu persona. Las energías astrales de hoy te están pidiendo que te hagas cargo de tus emociones en vez de ser la víctima de ellas.